Que tranza bandita comandan. espero que todo chido, el Tony aquí ya se la saben. Después de mucho tiempo no subir video, hoy venimos con algo un poquito diferente, hoy no vamos a patinar, no vamos a hacer reviews de nada, vamos a ponerle más tinta al cuerpo. Ya estoy aquí cerca, tengo una cita, ahorita la daré, que por cierto ya casi es hora, quiero ir a darle, aunque todavía no me he decidido el lugar, pero bueno, más bien el lugar en donde lo voy a hacer, quería hacerlo como en un antebrazo o en una pierna, pero estamos ahí decidiendo, así que pausa el video y escribe dónde crees que va a ser el tatuaje, en el antebrazo o en la pierna. Vamos a darle. Si quieres mucho bien el banquito ¿Sí? eh, y ahorita acomodamos la coba, si quieres la podemos agarrar de aquí. Va a quedar aquí, ¿no? Bien al pedo ahorita la acomodamos. Mucho. Igual privado, muy parecido al de FaWin. Pues eso se me hace chido, ¿no? Cuando llegué al pues, señal. Una lámpara de esta, si te me voy a mostrar cómodo, a No unos espacios y pues, sí. eso. A ver, quieres acomodar esta madre, la rufa va no, a A mí me late, verlo y me dice sí Sí, y el tamaño creo que está bien, güey El más ya no, eh, no. sí, yo creo que en está güey A ver, a ver, otra vamos A ver, a ver, otra vez, vamos A Bien. a ver, no se deforma nada ¿Sí? A ah, ver, wow. Este es como que siento que estoy agarrando zonas seguras, ¿no, güey? Sí, creo que estas no son tan... No, no están tan... De güey, la lenta este no me dolió, güey Nada, güey no, A ver, está... sí, güey no Mannypa dice que Ya que lo vi, dije, no, está más verga, así como ya. Me puesto, güey. No se deja, no okay, queda, güey. me quedaba? ¿Qué más ¿Qué Pues ya estuvo aquí el tatu, Creo que quedó la neta bien chingón Están todos por ahí unas 3 horas más o menos La neta sí quedé como bien contento con el resultado Este perro siempre se rifa, el Peter Y sí, voy a dejar el enlace a su perfil de Instagram para que lo sigan al vato Escríbanle ahí, eh güey, la neta te pasa este verga quedó bien fino. Comenta abajo qué opinas del tatú, si te latió o no. Vayan y síguenme a Instagram, igual por aquí les baja el enlace para que le den like a la foto. Pues nada, síganme, suscríbanse al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo, un poco así. No olviden darle like, compartirlo con la banda y pues nos vemos en otro video y recuerden que los campeones no usan drogas. Valió verga, güey. Valió verga, ni modo.